Tutoriales Interlaws presenta Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp Bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutoriales Interlaws. Hoy les voy a enseñar a activar la verificación en dos pasos en WhatsApp Comencemos Para ello abrimos WhatsApp en nuestro celular Luego vamos a los tres puntos en la parte superior derecha Hacemos clic Vamos a ajustes. Vamos a cuenta. Verificación en dos pasos. Activar. Y acá elegimos un PIN de 6 dígitos. Que no sean números consecutivos. Yo voy a poner 268 390. Confirmamos el PIN. Ahora nos pedirá un correo electrónico. Ponemos el correo electrónico, luego vamos a Siguiente. Confirmamos el correo electrónico. Presionamos Guardar.